Las bullas del día, las bullas del día aquí en los osobrosos. Tienen que seguir, tienen que seguir a Neto Flow, Neto Flow 56 en, en la fanpage de Facebook. Y satiamos. Néstor Flow, papá tarima. Ponlo también en una esquinita cuando tú subas la información ya. <risa> Ahí, Ponlo allá, arroba. Right. All right, arroba. <risa> Señores, el show de siempre. Espectáculo público contra la plebería de los urbanos. Bueno. Joseph Baez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, advirtió que están buscando la forma para buscar la manera de tumbar los contenidos plebes de YouTube mientras se reforma la ley que da base legal a la institución. Baez hizo referencia a lo que ocurrió con la canción Desacato Escolar, ay Dios mío, de la intérprete de música urbana. Eso Toquilla señalando que el país no se puede dar ese tipo de video ni tampoco de la, dar imagen a nivel internacional de que los dominicanos son vulgares. Sin embargo, el influencer Santiago Matías advirtió que esa iniciativa es inconstitucional y que lo someterá a la justicia señores. Bueno, para mí que es un papel para sonar de Santiago Matías, porque en realidad, en realidad, el que limpien las letras, no tan solo de los urbanos, sino de cualquier música, yo creo que eso es correcto. Porque lo que nos ha dañado a nosotros eh, a nivel internacional es eh, que sale lo malo damas, de nosotros. claro o sea, cuántas claro. cosas buenas tiene el dominicano? Y que más es eh, que estos tres ratreros Cogen todos los números del mundo con mala música. Y de una vez dicen, ese es dominicano. Ahí pagamos Santiago y yo, que lo que, que oímos es... claro Leo ¿Eh? A José, Leodán. José José y ese tipo de cosas. Claro, no, no, no. ¿Sabes lo que...? Yo no entiendo. E -e Eso es mi ¿Sabes me... qué le va a pasar a ese? Que está Mira. tratando de limpiar la letra. Una canción de José Sosa que dice, pero no dudo... No, no los es, que, es, es que no. No han podido nunca. Ahora. No hay, que darle, hay que dársela al alfa en ese tema. El alfa claro. tiene un tiempo diciendo que para inter, inter, no estar internacional. Tiene que dejar hay esa, que esa limpiar bolsa. la letra. Porque hay gente fuera del claro. país que no te consume. Porque aquí hay palabras son netamente dominicanas. Que tú la dices y te siguen el coro, pero tú la cantas en otro país. Te dicen, ¿qué diablo tú estás hablando? Claro. Hay que limpiar la música. Pero que esa muchacha, esa toquilla, aquí todos los locos quieren pegar y mira a Cherry. ¿Tú entiendes? Quieren pegar todo lo los que tienen... Ah, salió hasta de Nuna, Claro, No, y en panty, qué sé yo qué, poniéndose... Esa muchacha la toquilla, que ella sí que media loca. Yo no sigo ese tipo de personas, ¿tú entiendes? De de intérprete, Intérprete, vamos a llamar, intérprete de la música. No por qué. Está mal, está mal, porque artista es... Es demasiado grande para él. El que hace un arte, usted no puede... Una rastrería donde hay niños que siguen eso. Pero yo la bailo como quiera de esta ¿eh? casa colar. Pues que lo que pasa. Estamos viviendo un tiempo de. Un pandemia. saludo a Nayeli Hernández, que está ahí. Eh. Eh, mi, una amiga, saluda a una un amiga. Un saludo, eh, A Nayeli bien. Hernández, que está ahí. ¿Cómo? Pasa el cómo? ¿Tan viendo? rápido? Mira, no es casada. La... Eso ya no importa mucho en este <risa> tiempo. <risa> Mira, Neto Flow. Eh, a veces nosotros somos los mismos culpables claro, porque claro. por ejemplo mire en medio de esta pandemia mucha gente dedicada ah, por el coro por lo uh -huh. contagioso por el ritmo que tiene nos dejamos llevar y le hacemos coro a ese tipo de basura y musical no, no a no. la mía para salir de esta pobreza sin mascarilla no te quedes ¿eh? porque yo tenía que haber sido dicho ahí en braciela Pone una mujer sacando... No, no, Maygara había salido en Brasil y en Pantyma y le panty había pegado. ¿Cómo no fue por falta de manejo? Porque te vieron metido en la pues, calle, No, en, en todos los lados, no, no sonamos en todos los, los en todos los lados. ¿Qué? ¿Qué? En todos Pero los lados, San Pedro Macorita el el vamos con la papá. Tenía que decir sido San Antonio en medio de la música, tenía que salir con un tabaco y tenía que sacar una loca. Eso es lo que paga aquí, eso es lo que se pega. Eso es lo que la la mayoría de la juventud, no toda la juventud, la mayoría, eso, eh, lo, lo toquilla eso... Eh. Tenemos un problema que debe caminar desde el Estado de comenzar a promover lo positivo de este país. Porque claro. el problema es que una cosa negativa tiene tanto sonido que tú terminas creyéndote la vaina que es verdad, que es eso, lo que es la República Dominicana. Somos 10 millones de habitantes y 2 de haitianos. Claro. O sea, somos 12. Que estamos en otra cosa que no es lo que los de emboceros de aquí quieren hacer. Pero aquí va esa gente que hace música eh, bonitísima, Ay, mira, muchacho? mira estos muchachos de aquí, gan y ¿Eh? Para pa no ponerlo más. Son muchachos que hacen música bonita. ¿Eh? No, no, no, no. no, Ajadaki ya tenía su repertorio. Y Ajadaki, Lo que pasa no, también no, no, es que no, no. hay que entender... No, Ajadaki que... va en el Miren. parque ahora mismo y se llena. Pero oye, ¿tienes? hay que entender no, no. algo porque no Ajadaki todo es malo. Es bandera, ¿no? no es todo es malo. Todo tiene una época. Claro, una época. Y todo tiene un momento. Por ejemplo, cuando usted quiere estar con su pareja en un momento íntimo, o un momento de... Claro. de en la noche, romántico, sí. pues más vaina que sea, usted no va a poner la alfa ni va a poner a No, no, a toxicol, que, que cada, y, no tiene su tiempo, para. no, no tiene su Todo tiempo. Todo tiene su lugar y su momento ahora. El momento está con los urbanos. ¿Qué, ¿Qué eh, eh, nosotros eh, y el ah, Estado, eh, dime tú. Comenzar a limpiar a esos muchachos y obligarlo a que Es que como sus quiera, es muestra. que no, es que YouTube tiene que limpiar. No es el Estado, porque el la emisora no suena. ¿Usted sabía que YouTube de Estados Unidos no es mismo YouTube de aquí. No, porque no tiene diferente público. ¿Eh? Porque está diferente. El Netflix que usted tiene aquí en Dominicana. No, no es en, el Netflix de Estados Unidos. No, no, porque cada quien tiene su usuario. Cada país tiene su regla y su formación. Claro. Tú no ves que te ponen tendencia. Tendencia usted, en tal lado, tendencia en tal lado. Tú sabes que China no te usa casi ninguna de esas plataformas de aquí. Tienen su propio internet. Claro. Su propia plataforma. Claro, es así. Entonces, Pero tú sabes lo que pasa. Hasta que esas plataformas no corrijan eso... Lamentablemente, porque no le interesa sonar la emisora, en la canal de, el canal de mira, televisión, dime tú. YouTube. El único programa que se ve en los Por sangre, por violencia, por qué sé yo qué, por qué y qué lo otro. Hay que poner una serie de palabras y de formaciones en YouTube para la República Dominicana. Que cuando suba algo con ese estilo, automáticamente sea tumbado y la esa por, cuenta. Porque ahora mismo, mira, ahora mismo ellos no están haciendo fiesta, de dónde es que están sacando el dinero, son los cuartos del streaming. Ah, lo ah, del streaming, entonces el streaming que tiene que corregir.